Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Vivimos en una sociedad crecientemente desigual. En términos de desigualdad de género, las mujeres soportamos... Una realidad desigual que ni es casual ni es coyuntural, es una desigualdad de carácter estructural que podemos explicar a través de la, de la división sexual del trabajo, una división injusta en la que las mujeres hemos llevado y llevamos la peor parte, porque nosotras asumimos y soportamos peores condiciones laborales y peores salarios décadas de lucha feminista han conseguido que esta división arraigada y sistémica empiece a cuestionarse y, en algunos momentos, a tambalearse, como ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando las mujeres paramos y demostramos cómo sin nosotras se para el mundo. Sostener esa estructura desigual o conseguir transformarla para que sea más justa, señorías, depende de que exista o no voluntad política. Por desgracia, las políticas de los últimos gobiernos de, de España han conseguido no solo consolidar la precariedad y la desigualdad, sino hacerlas crecientes. A pesar de que existe cierta recuperación en la producción, el sistema deja atrás a cada vez más capas de la sociedad, generando graves desigualdades de género entre generaciones y de clase. Desigualdades con impacto en el presente, pero también en el medio y en el largo plazo. Créanme, señorías, si queremos avanzar hacia la igualdad real y efectiva, no será suficiente con ponernos lacitos en la solapa un día al año. No, señorías, la marea de mujeres que el pasado día 8 inundó calles y plazas de 170 países nos interpela a todas y a todos. ¿Vamos a tomar partido por la igualdad real y adoptar medidas concretas y palpables que aborden de frente los problemas y les pongan solución? Por eso le preguntamos a la ministra en el pleno pasado si reconocía los, los motivos para la huelga y por eso esta moción trata de abordar el trabajo de las mujeres, su posición en el ámbito laboral y cómo esta condiciona sus vidas. Con esta moción, señorías, les pedimos a ustedes que empaticen y que tomen partido para que entre todas y todos impulsemos el cambio estructural que logre erradicar la discriminación sexual del trabajo a la que están expuestas las mujeres trabajadoras. Miren, señorías, si calculamos la brecha de ingresos anuales entre hombres y mujeres en España, tomando como referencia su, eh, su sueldo, las mujeres cobran anualmente un 29% menos que los hombres, según afirma el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Y si tenemos en cuenta el salario hora, la, la brecha global se sitúa en el 15%. Las mujeres sufren una brecha a consecuencia de la concatenación de la constante brecha salarial por hora, de la precariedad, la temporalidad, la parcialidad, la feminización de ciertos sectores de actividad y la discriminación en el ascenso laboral, que se plasma en lo que conocemos como el techo de cristal o el suelo pringoso, que nos impiden el ascenso a altos cargos profesionales de responsabilidad. La división sexual del trabajo nos valora económica y socialmente de distinta manera y se normaliza de forma sutil e indirecta, como por ejemplo cuando se paga un complemento por peligrosidad a operarios que manejan maquinaria, pero no se valora pagar complementos similar a las limpiadoras que manejan productos químicos. La actual estructura social y laboral patriarcal obliga a las mujeres a elegir entre la promoción profesional y la familia. Y, con los recortes en sanidad, educación y dependencia, las mujeres están siendo el amortiguador de la crisis al estar sufriendo la falta de servicios públicos básicos de cuidados. Además, la injusta redistribución del trabajo doméstico, no remunerado pero básico para sostener el sistema, condena a las mujeres o trabajan doble jornada o tienen que renunciar a sus carreras. Y en el extrarradio de este mapa, asfixiadas por la precariedad e invisibles, las aparadoras del calzado, las camareras de piso, las teleoperadoras, las cuidadoras a domicilio o de residencias y las cuidadoras no profesionales. En definitiva, señorías, las mujeres tenemos más contratos parciales peor remunerados, vidas laborales discontinuas, un techo de cristal y un suelo fangoso que nos obstaculiza la promoción. Y Todo ello explica por qué la precariedad tiene rostro de mujer y por qué nuestros ingresos de pensiones son inferiores. ¿O acaso nuestras mujeres pensionistas se merecen cobrar un 34% menos que los hombres? ¿Acaso ellas no han trabajado tanto o más que ellos? Señorías, no podemos seguir apostando por modelos productivos basados en la precarización. Mejorar la competitividad, precarizando las relaciones laborales, está propiciando el surgimiento de figuras como la del trabajador pobre, pobreza que en el caso de las mujeres trabajadoras además se agudiza. Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario insta con esta moción al Gobierno a tomar partido por la igualdad real, para ello aplicando siete medidas políticas concretas y factibles como son analizar las condiciones y la realidad laboral de las mujeres en España, la salud y los riesgos laborales de ramas y sectores feminizados, intensificar las inspecciones, ratificar el convenio 189 de la OIT, garantizar derechos y prestaciones, restablecer la cobertura a las cuidadoras no profesionales vinculadas a la dependencia, buscar soluciones para la economía sumergida, generar auditorías salariales y un sistema de certificación de calidad laboral y no discriminación para aquellas empresas que acrediten a aplicar Criterios de igualdad real. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jiménez.